Vamos a ver cómo utilizar la herramienta línea. Para insertar una línea podemos ir a insertar y tenemos aquí abajo tenemos línea o si no a la herramienta línea en la barra de herramientas. Vamos pues aquí y vamos a empezar con la primera. Voy a seleccionarla otra vez, ya está. Ahora vemos que el cursor ha cambiado de aspecto, haré clic en una posición del dibujo y arrastraré el ratón hasta la posición en la que deseo que acabe de salir. Vamos a fijarnos que eh, puedo mover el ratón y posicionar esa línea con un ángulo cualquiera respecto a la horizontal. Si quiero restringir eso, porque quiero hacer una línea horizontal, quiero hacer una línea vertical, lo que tengo que hacer es, a la vez de que voy estirando, pulsar la tecla mayúscula. Y hará que las posiciones posibles estén restringidas a eh, horizontal, vertical o ángulos, múltiplos de 15 grados respecto al horizontal, es decir, 15, 30, 45, 60, 75. Voy a dibujarla en horizontal, suelto el ratón y la tengo ahí. Estando la línea seleccionada, si voy a la herramienta seleccionar, veo que tengo aquí en los dos finales han aparecido estos. Puntos azules que cuando pongo el cursor encima se modifica la apariencia y lo que me va a permitir es si lo agarro, si hago clic con el ratón y sujeto, voy a poder modificar esa posición final o ese extremo final de, de la línea. Que, como, que podré, eh, pulsando la tecla mayúscula, podré restringir su movimiento, por ejemplo a una línea horizontal. Otra cosa que es importante fijarse es que cuando tengo seleccionada la línea, aquí han aparecido una serie de nuevas opciones, como son el color de la línea, el grosor, el tipo de línea. El inicio de la línea, que puede ser cualquiera de estos. El final. Sería la flecha. Incluso puedo insertar un enlace y asociar un enlace a la línea. O puedo añadir un comentario a esa línea. Resto opciones de formato. Vamos a dejarlo por ahora. Voy a ponerla otra vez en un... En su aspecto, más o menos, el original. Modifico, le voy a quitar final y le voy a quitar el inicio. Y dejo la línea ahí. La segunda opción es flecha, que es algo similar a la anterior, solo que en la parte final eh, le asociará una punta de flecha. Vemos aquí cómo aparece final de la línea, punta de flecha. Que si está seleccionada, puedo modificar y ponerle un final de flecha diferente. U otro tipo de, de línea. Cualquiera de estas cosas podría utilizar. Vamos a ver la siguiente. La siguiente es conector angular. Esto por ejemplo va a servir si, si hace un esquema aquí con, con bloques... Y vemos ahora aquí que en la forma esta, cuando paso el ratón por encima aparecen estos puntos a los cuales podré ligar esta línea. Vemos que aquí al final me ha puesto el cuadrito este. En este caso no. A mí no me interesa ponérselo, se lo quito. Y luego si... Selecciono la línea, vemos cómo aparecen marcados los extremos y luego este pequeño cuadrito en la mitad que puedo arrastrar hacia arriba y abajo o abajo para modificar el, el, la posición de la línea horizontal de este conector. Este es un conector eh, angular, hay disponible también un conector curvado. Voy a ponerlo aquí. Y ahí está. De la misma manera que el anterior, si lo selecciono me aparece ese punto intermedio. Que lo que hará será modificar la curvatura. Puedo moverlo hacia arriba o hacia abajo. Y dejarlo ahí. Y por supuesto son aplicables todo el resto de opciones de formato. El siguiente es curva. Entonces hago clic en un sitio, en otro, en otro, en otro, y cuando acabo doble clic. Y tengo una curva. Si la selecciono, con cualquiera de estos elementos, puedo modificar su proporción anchura-altura. Con este podría girar, y de la misma manera que sucede con la línea, si pulso la tecla mayúscula, solo será de 15 en 15 grados. Pero luego además, si hago clic sobre la curva, van a aparecer los puntos en los que me he basado para crear esta curva, y podría modificarlos, y jugar con la curvatura, para adaptarla a lo que me interese. El siguiente es polilínea. Polilínea, la forma de dibujar es similar al caso anterior. Clic, clic, clic, clic. Y vuelvo al principio con un doble clic. Y entonces esto lo que va a dibujar, a la de escape, y esto lo que va a dibujar es una forma... Poligonal para eh, rellenarla con el color que tenga seleccionado en el momento, y aquí también, si lo, si lo deseo, podré jugar con los vértices para tener la, la forma poligonal que me interese, girarla. Y jugar con ella a voluntad. Y lo último es la herramienta a mano alzada. ¿no? Con la cual voy a mover el ratón. Para dibujarla eh, de la manera que, que me interese. En este caso no tenemos ninguna... Opción de, de luego ajustarla más allá que jugar con, con las proporciones y, y el giro de ella. Hay otra, otro par de opciones en formato que son aplicables a cualquiera, en bordes y líneas, que es la posibilidad de que la línea sea doble, sea triple o incluso sean una línea delgada y una gruesa. Para que se vea mejor, voy a darle más grosor y voy a quitarle el terminal. Aquí podemos observar lo que es una línea doble con una parte gruesa y otra parte delgada. Por ejemplo, si lo hacemos con esta, voy a ponerle 12, formato tipo de línea delgada gruesa y formato decoraciones con línea esas esquinas esos vértices esas unidos angulares las puedo poner ahora están redondeadas puedo modificarlas para que se vean en bisel Redondeado o como desea.